Es que la administración de la administración la administración de la administración de la administración de la de la administración de la administración de la administración de la administración de la administración de la administración de la administración de la administración esta la administración administración de la administración de de Eta gure, gure aldarrikapenak dira gutxenez euskaldun portxentaia gehi euskaldun pasiboen erdia eta hoi izatea izkuntz porfileko lan posto. Eta gero puntuatxean merito moduan euneko bosta eta jende horreko lan postoetan euneko amarra. Eduazional euskalduna baldin badabaita ere, euneko amarra. Hoi edira aldarrikapen sehatxe. La escuela un eco único, única en América y un paseo es única en Al aire, la escuela de de un La de un La es Hau es eskaltó Diego tal de parlamentario, mozio, bidez, onartzeko Lanpostu elebidunen kopurua nabarmen handitzea. Irakaskuntzatik, campo gutxienez kopuru hau izateko. Euskaldun kopuruaren portentaila, gehi Euskaldun pasiguen kopuruaren portentailaren erdia. Baino etan, lanpostuetan, Euskara jakitea meritua izatea. Jende lampostu lanpostuetan, eta eremu, eskaldunen gutxienez, eguneko amarra balioz, y también se único que valios.